El PNV, como sabéis, opinó durante mucho tiempo que no era necesaria una ley de memoria histórica en Euskadi. Y solo la constancia del movimiento memorialista y de coaliciones y organizaciones políticas como la nuestra, que insistimos en la idea y que hemos venido haciendo propuestas en este tiempo, ha hecho posible que ahora tengamos esta oportunidad. Lo entendemos como una oportunidad este debate respecto a la ley de memoria histórica en Euskadi. Por eso, a partir de hoy, vamos a trabajar negociando nuestras propuestas para conseguir esa ley y nos vamos a dejar la piel en ello. Se lo debemos a cientos de miles de víctimas y se lo debemos a la propia democracia cercenada por la fuerza de las armas. Se lo debemos a la Segunda República y se lo debemos también al primer gobierno vasco. Creemos que quienes lucharon contra el ejército franquista y contra la dictadura no nos perdonarían que no fuéramos capaces de aprobar una ley plural en un Parlamento como este, donde las cuatro principales Fuerzas, somos herederas directas de quienes plantaron cara al golpe y defendieron la democracia y la libertad. Gure Susenke Ketan planteachen ditugun galleta Kovachuk navarmenduna y ditugu. Víctimen es reparación integrala, es reparación económico a Barne, emakumen macumen es reparación específico a. E, memoria historikoa eskuntza sisteman sartzeko artikulu herri bat berri bat edo hiru lurraldeetan egoitza izango duen memoria historikoaren euskal zentro bat sortzea besteak beste